Hola, ¿qué tal? Soy José Areán, soy el director artístico de la Filarmónica y, pues, como siempre, los queremos invitar a que vengan a vernos aquí a la Sala Silvestre Revueltas. En particular, este fin de semana, que es el inicio de nuestra última parte del año, de nuestra última temporada de este año, lo vamos a eh, iniciar en efecto con un programa que está de antología, la verdad está padrísimo. En primer lugar, una invitación, que es la primera invitación que le hace alguna orquesta a un taller de jóvenes cantantes. Un taller que tiene uh, la virtud de uh, depender directamente de la Compañía Nacional de Ópera, como toda gran compañía de ópera tiene que tener un estudio para que jóvenes profesionales hagan sus pininos y tengan un entrenamiento de primera y bueno, los hemos invitado a que hagan esta gala a estos 12 jóvenes seleccionados para el taller de ópera de la Compañía Nacional de Ópera eh, y va a estar muy disfrutable, va a haber eh, ópera desde Mozart hasta, hasta Bellini, hasta uh, incluso hasta Strauss que obviamente eh, va a tener una uh, aparición o varias apariciones durante este último tramo del año como lo hemos venido haciendo en las otras eh, temporadas y por otro lado vamos a también a celebrar a ricardo castro un compositor mexicano uh, maravilloso del que se conoce realmente poca obra en México y en esta ocasión el concierto para violonchelo interpretado por Vladimir Zagaldo un excelente uh, chelista que radica aquí en México bueno un compositor romántico un compositor muy adelantado a su época de una factura increíble con una gran pasión entonces hay que venir a la filarmónica porque bueno ¿a qué suena tu ciudad? y este no solo suena a Claxones zona filarmónica también, ven a ver la filarmónica de la Ciudad de México que es tu filarmónica, tu orquesta.